Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día sábado, en plenas fiestas sanpedrinas de mitad de año, pero orando y encomendando nuestra jornada a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos concedes. Señor, gracias por todas las bendiciones, gracias porque nos regalas la oportunidad de estar con nuestra familia, de gozarnos de la alegría y del gozo de estas fiestas de mitad de año aquí en nuestra tierra, esta tierra opita, tan linda, tan llena de bendiciones. Gracias Señor por todo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy sábado vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 17. En aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio los discípulos tuyos no ayunan? Jesús le dijo, ¿En qué pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque se revientan los odres, se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi Señor. Hoy tú nos dejas claro qué significa y cuál es la razón de ser del ayuno. La razón de ser del ayuno es en la lejanía, en el esfuerzo para acercarnos. Nos alejamos por el pecado que nos afea, que nos hace daño. Y bueno, pues eso tiene consecuencias. La gracia, Señor, sea creciente en nosotros. Tu bendición sea creciente en nosotros. Que este tiempo estamos compartiendo de alegría aquí en nuestra región, en nuestra ciudad, nos acreciente la gracia y la fuerza para vivir, para luchar. Me da mucha tristeza cuando en medio de estas festividades nos llenamos de pecado y hay divisiones y hay, y hay tantas peleas muchas veces. Eso entristece y me ha estos días de los amigos, de la gente conocida, terminando en dificultades, en peleas, cuántos heridos, en la euforia cogen un carro, una moto y se llevan por delante a otros o ellos mismos se estrellan, no hermanos, es para gozarnos, por eso Jesús nos dice el ayuno, la tristeza cuando estemos estando lejos de Dios, la alegría cuando estamos cerca de Él, la verdadera alegría, la verdadera fiesta es estar en la presencia de Dios, eso es lo que más nos debe emocionar queridos hermanos estar en la presencia de Dios. Y yo quiero invitarlos para que como hombres de fe, como mujeres de fe, eh, gocemos este tiempo sanamente, lo gocemos en la presencia de Dios. Que María Santísima interceda por nosotros y nos llene su gracia y su bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un feliz sábado, queridos hermanos, unas fiestas bien alegres en la presencia de Dios. Dice la palabra, ya lo he dicho estos días, gocen, disfruten, recuerden que Dios nos va a pedir cuenta de todo. Un abrazo para todos, queridos hermanos.